Seguimos con el estudio de las matrices y vamos a ver cómo se puede calcular el determinante. Aquí tenemos una matriz cuadrada. Pues vamos a ver cómo podemos calcular el determinante. El determinante es una función que está dentro del paquete de álgebra lineal y se llama DET. Calculamos el determinante y podemos observar que es un poco raro, puesto que todos los números son enteros y el determinante nos ha dado con números de cima. Ello es debido a que el determinante lo calcula siempre en coma flotante y vemos que este, si lo calculásemos correctamente, nos tendría que dar 24. Vamos a ver ahora cómo se calcula la traza. La traza, sin embargo, no está dentro del paquete de álgebra lineal, está fuera. No se sabe muy bien por qué. Y se llama 3. Y aquí vamos a pasarle la matriz. Y lo que vamos a hacer es sumar todos los elementos de la diagonal. Nos tiene que dar 10. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo podemos extraer la diagonal de una matriz. Para ello utilizamos np.diagonal. Y aquí le pasamos la matriz. Y vamos a ver qué sucede. Pues lo que hace es que nos extrae la diagonal principal. Y por supuesto, si sumamos esto, np.sum, pues lo que hacemos es obtener la traza nuevamente. Y esta función np.dir funciona también para crear matrices. Vamos a ver qué sucede si a la función diag, en vez de pasarle una matriz, le pasamos algo como esto. Pues lo que hace es que nos construye una matriz con la diagonal principal, con ese vector o esa lista que le hemos pasado, y todo lo demás con ceros. Y vamos a ver cómo se puede calcular el rango de una matriz. Para ello vamos a poner una matriz un poco más grande. Por ejemplo, esta. Aquí la tenemos. Y para calcular el rango de la matriz tenemos que recurrir nuevamente al paquete de álgebra lineal. Y aquí encontramos matrix rank Y vamos a preguntarle cuál es el rango de esta matriz. Pues de la matriz A, el rango es 3 sabemos que para calcular el rango podemos hacer cualquier determinante de orden 3 y si alguno nos da distinto de 0 pues ya sería un, un rango 3 bueno, pues vamos a ver cómo podemos hacer eso vamos a elegir todas las filas de la matriz vamos a ver de la matriz vamos a ir solo hasta la fila 3 vamos a ver qué matriz tenemos si hacemos esto que es submatriz, y vemos que tenemos la primera submatriz que tenemos aquí. Vamos a calcularle el determinante a esta matriz. La vamos a llamar B por comodidad. Y ahora le vamos a calcular el determinante. LinAlg.determinante. B. Este determinante nos ha dado distinto de cero, pues ya podemos asegurar que estas tres filas son linealmente independientes. O bien que el rango es 3, que es lo que significa. Y finalmente vamos con una construcción que es importantísima, que es la inversa de una matriz. Vamos a crear una matriz cuadrada y vamos a asegurarnos de que efectivamente se puede invertir. np.lin álgebra y el determinante de A. El determinante nos ha dado distinto de 0, por lo tanto, la matriz se puede invertir. Bueno, pues la forma de invertir la matriz es también con una función que la tenemos dentro del paquete y que se llama imp. Aquí tenemos nuestra matriz inversa. La vamos a guardar en b y vamos a comprobar que b por a nos tiene que dar la matriz identidad. No va a ser cierto porque al trabajar con números decimales, pues siempre se va a producir pequeñas incorrecciones. Bueno, pero si vemos los números que están fuera de la diagonal son todos muy pequeños. Aquí pone por 10 elevado a menos 16. En realidad podríamos comprobar que esto es así. Podemos usar la función todos cercanos y vamos a ver si esta función, esta matriz que tenemos aquí, está muy cercana a la matriz identidad, que sabemos que es la matriz que hemos construido antes con ella. Y efectivamente nos dice que está muy cercana. Esta función es una función que viene predefinida en NumPy y que sirve más o menos para hacer igualaciones cuando los números son números eh, flotantes, puesto que en ese caso utilizar el doble igual puede conducir a varios errores. Y también vamos a ver cómo si lo multiplicamos al revés, pues nos tiene que dar también la matriz identidad, que para ello debe ser el neutro. Efectivamente, nuevamente nos da la matriz identidad.